Traición. Un trago más para matar mis penas Un trago más para olvidarme de ella Un trago más y ya y maldecir a los dos Por la vil traición